de Cristo con un nuevo amor, con un fervor, muy más incómodo. Nuestra vida sea un lugar donde Él pueda salvar al nuestro y su corazón. En la alegría, en la tristeza y en lo más hondo del dolor, en el amor, en todos nuestros momentos, hagamos nuestro socorro.